Vamos a recurrir a la solidaridad de todos ustedes. Está en contacto con nosotros Solange Palma, que es mamá de Benicio. Benicio tiene cáncer, necesita someterse a un tratamiento en España y para eso están haciendo diferentes campañas en pos de juntar el dinero. Solange, eh, buen día, un gusto saludarte eh, aquí en Canal 7. Eh, queríamos comunicarnos con ustedes para que nos den algunos detalles de lo que están realizando en pos de poder colaborar con la intervención que necesita Benicio. Buen día. Hola, muy buenos días. Les agradezco mucho por, por este espacio que me están brindando. Bueno, Solange, allí vemos imágenes de Benicio. Está en Buenos Aires el internado, ¿no? En este momento ustedes también están con él, supongo. Sí, exactamente. Estamos ahora en el hospital. Uh -huh. Contanos un poquito, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que están haciendo? Este, ¿Tienen que viajar a España, entiendo, para poder continuar con el tratamiento? Sí, así es. Ahora ingresamos al hospital porque Bení tiene que recibir el tercer bloque de quimio. Eh, así que, porque por ahí se puede complicar. Así que, nada, nuestra intención es viajar a Barcelona porque tenemos que terminar con, con el tratamiento de, de Bení allá, que, que justamente es el de, es de inmunoterapia, que acá en Argentina no, no se puede recibir porque no está disponible. Así que tenemos que, que viajar eh, para poder recibirlo, porque lamentablemente en nuestro país no, no lo podemos recibir. Claro, eso es bueno aclararlo, ¿no? No, no es que viajan por un capricho, sino que es que no les queda otra alternativa, dado que aquí en la Argentina no puede realizarse esa parte del tratamiento. ¿no? Esto me parece importante remarcarlo. Eh, estamos poniendo en pantalla la las redes sociales, también este, la cuenta bancaria. Eh, lo necesario es bueno juntar el dinero, claramente. Claro, sí, sí, es una suma millonaria así que necesitamos muchísimo la, la ayuda de todos los mendocinos eh, si sí, es como, les digo, como es una suma millonaria es imposible para, para personas normales como nosotros poder llegar así que por eso apelamos a la solidaridad de la gente eh, más allá de, de los rezos obviamente que eso también los lo pedimos muchísimo sean de la religión que sea porque sabemos que que por ahí la medicina te, te da un freno, te, te dice quizás puedas llegar hasta acá y, y siempre rogamos y rezamos que, que Beni siga respondiendo y, y, y tirando para adelante. Ajá. ¿Cuántos añitos tiene, Benicio? Beni tiene 19 meses. Ajá. O sea, muy chiquitito, bonito. Y en este momento están ahí en Buenos Aires realizándole ese tratamiento en pos de poder continuar, ¿no? este Seguramente va a salir todo bien y van a poder seguir adelante. Eh, Hablas de una cifra millonaria, no te voy a pedir la cifra exacta, pero tiene que ver con la compra de pasajes, con el tratamiento en sí, y bueno, y todos los gastos que representa, ¿no? Eh, no, no, no. Nosotros solamente hemos publicado eh, la cifra que nos ha mandado el hospital, mm. que es solamente tratamiento. No, no hemos agregado ni estadía... Eh, ni vuelos, claro. ni, ni nada, solamente hemos pedido ayuda con, con el tratamiento, eh, que en las redes sociales, en, en Instagram de Beni, subimos el presupuesto uh -huh. y de ahí salen aclarados los pasos y el valor de, de cada cosa, eh, pero no, solamente hemos pedido uh -huh. ayuda por el tratamiento. Solange, ¿y el resto lo tienen resuelto o también, este si apareciera algo, bienvenido se hablo de pasajes, por ejemplo, y de, y de estadía en España? Sí, obvio, por supuesto. Eh, no lo tenemos resuelto aún y obviamente siempre estamos con, con las manos abiertas para lo que la gente quiera ayudar. Nosotros lo aceptamos feliz. Muy bien. Bueno, Solange, te mandamos un, un beso, un saludo a vos, a, a, a tu familia, a Benicio, toda nuestra fuerza acompañándonos. Seguramente va a estar todo bien, es nuestro máximo deseo y está en pantalla la manera en la cual los mendocinos pueden colaborar con ustedes. Estamos en contacto permanente, Solange. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias a todos los mendocinos por ayudar. Que muy bien, hasta luego. Tiene 19 meses, Benicio, eh, necesita entonces dinero básicamente para poder pagar lo que representa la intervención que necesita realizar en Barcelona. No hay otra alternativa, aquí en la Argentina no se realiza. En este momento está internado en Buenos Aires, sometiéndose a este proceso, pero que tiene que continuar en España. La escucharon ustedes a su mamá. Necesitan dinero, juntar esa plata para pagar ese tratamiento y además si alguien nos está viendo y puede colaborar ya sea con eh, los pasajes o bien la estadía, eh, bienvenido sea. Pero lo que ellos han publicado tiene que ver con el tratamiento exclusivamente. Si viene algo más, por supuesto que será bienvenido.